Nice. Pero primero aquí, esto se va a llamar Zen. Como la de la película, ¿caché? ¿Por yo quedó caché? Creo que el explorador es el que tiene más adaptabilidad. Primero, voy a ir por los cestos. Perfecto. Sí, porque el resto lo voy a usar para matar al tipo de arriba que me da el anillo de protección porque no quiero morir mucho de hecho me gustaría pasar sin morir ninguna vez ya me da el anillo de protección de acero perfecto vamos La caída. ¿eh? Empezamos. Pero ¿por qué no se cae, what? Fin, loco. Arma de jinete. Perfecto. Ya. Lo vamos a dejar hasta aquí. Aunque no sé si me. Algún bicho me dropea la Claymore. Me gustaría saber eso. Humano, okay, okay, okay. Voy a prender esto. Mira, tú, mira, mira, mira, suéltame. Salió ese otro Primero Comprar objeto Lo primero que lo voy a comprar es La llave de, del herrero Lo de acá La cosa para abrir el atajo o sea, para ir a buscar la Claymore Serpente codiciosa Lo que voy a hacer Es sacarla de aquí Gracias Fino. La Claymore Creo que le puedo comprar solo una Bueno, mal vine con almas Ya tengo la Claymore Ahora tendría que mejorarla Lo puedo reforzar a más uno 680 creo que no lo voy a poder Reforzar más pero Puedo comprarle Titanita a ver. Titanita, a Pero tampoco me alcanza O sea, pobretón pobretón Creo que era aquí o no Sí. Esto tenía que tener el pie aquí Y la cabeza ahí creo A ver si la chanta Nice Ok Primer intento Let's go Cinemática Todo P Todo nice lo ya ni me acuerdo cómo este bicho era. A ver si levanta la pata. Ya no debo estar en la esquina... Sale de ahí! Te demora dos años en tomar reglas, ¿eh? -tú, Sin esta mina, loco. Perfecto, perfecto. La primer voz con la claymore. Easy. Soldado. Ya el soldado. La claymore. Let's go. No funciona lo del mucha fome tener que matar la cosquillita bueno ya mira ahora sí me resulta la, la, la, el asuntito de rodar man. Si me... No. Creo que donde lo hice muy justo... ¡Fuck! No, no, no, mi alma, mi alma. Papito. Ya, yeah, ya yeah. Ya yeah. Va a tener que irle pegando de a uno Me echó sin Mira, loco Va a tener que subir la resistencia, bueno. ese, ese, ese, ese, ese, mismo El de los abanicos, el más horrible de los ataques, Juan. Bueno. esto le damos a enterar torcha para más gordito y esto lo llevo a llevar a más cinco Son dos, ¿no? En este caso, una. Nice. Sequísimo, gallo. con la boca abierta Me va a costar marcarlo Pero lo puedo hacer Tengo poca vida Buen daño Da uno Y lo va a tener que dar de un solo golpe Eso, con calma ¿Pero por qué si estoy en la espalda? ¿A saltar? Sí, un muerto. He muerto, te muerto, te muerto. Pensé que lo... Nice A la primera, loco A la primera, loco mm, Perfecto Ya, primero me voy a subir estos 3 a A 10 Entonces un puntito este y un puntito este Más tres, más cuatro proyecto la titanita Eran dos, ¿cierto? Titanita grande Una más, no, una más Y aquí vamos a ir reforzando Tanteando Porque ahora, sí, necesito tres Prefiero asegurarme y pasarme Reforzar con... Claro, fragmento grande de Titanita 3. Claro, y ahora me pide... Ah, me va a empezar a subir la destreza solo por el arco. Mm, Comprar objeto, billeto, anillo del gato. Este set igual es pulento, pero no me sirve de nada. Porque prefiero las... El tema de las almas Vamos a bajar el puente este Aunque esto solo sirve si sí voy a... a la parte de la zona donde está el sapito abajo De ventaja Y lo termino de rematar Con sendo crítico perro sublime, muy venenoso. Marca. Uy, hago poco daño, eh. Con el que estas mueren de una. Humana. Y hago finalmente los no muertos. Prefiero solo encenderla si no.. No tengo que encontrarme con tanto bicho. Fragmento frasco de estos, abro esto. Después el del centro, luego el de la izquierda. El de la izquierda primero Tunean todo el rato. Ya. Ahora no me acuerdo cuál es el que sigue. Pero creo que hice lo más difícil. A ver. Da uno. Por eso me mato. Bien. Ya, aquí me das tú. Se lo tengo escondido ahí detrás. ¿Te me tiro los reyes o las ruedas? Los reyes. ¿Vamos a matar a estos primero? Ya ver, Necesito que vengan por aquí, gachitos. Perfecto. Ah, y esas son las explosiones. Este es el que me tira explosiones. Pero solo quedan las ruedas. Creo que las ruedas son 2, 3. 3. Señor Voy a gastar estas armas primero Sube de dos en dos Esta ni siquiera está subiendo Se me olvida cómo se llama este tipo. Gablan Acuerdo por ese sonido Goblin. Goblin trato A ver le gusta un poco daño por eso no estoy muerto estoy muerto pues me corro la armadura creo según recuerdo, no puedo creer que me mate este bicho. Ay, me va a matar a este bicho, qué vergüenza Oye, pero hago súper poco daño con esta Se me fue ponerme el traje de Celdora para, la... para las almas Espérate, como esto llega a 26, 27 Voy a subir esto a 12 no, espérate, vida lo voy a subir a 20 encender una antorchita no hizo? Creo que es resistente a la magia esta. Muertísimo, no, no, no, no, no. Va a ser doloroso, eh. Ahí, me cine ahí Ya, a buena distancia Ya Voy a esperar algo Normal me llevo con la con la colita para atrás. No estaba mortísimo. Yo cacho que lo voy a dejar allí y me voy a ir a tomar un sesito.